Ahora sí, estamos en vivo, compañeras, buenas noches a las personas que nos están sintonizando. Bienvenidos y bienvenidas a este otro espacio de A la Clara con Claridad. Este es el episodio número 54. Excuso, empiezo excusando a mi compañero Rafael Acevedo, que no está esta noche. Está en celebración de cumpleaños, así que felicidades para el compañero. Eh, pero tengo como, como compañera moderadora a Elga Castro, eh, va a estar aquí acompañándome en estos roles de, de conducir la conversación. Entonces, como invitadas tenemos a la licenciada Verónica Rivera Torres y a la jugadora Glorimar Ortega. Verónica ha estado dedicada a la defensa de las mujeres sobrevivientes, sobre todo las sobrevivientes de violencia de género, y actualmente es integrante del Movimiento Amplio de Mujeres, ha sido presidenta también de la Comisión de Asuntos de la Mujer en el Colegio de Abogadas y Abogados. Bienvenida, Verónica. Gracias, gracias. Y por su parte, Lorimar Ortega es una veterana comadora de la crisis de Humacao y creo que, que has incursionado eh, esto en estos días como presentadora deportiva del BCN. Eh, creo que estás representando, ¿verdad?, o presentando a los vaqueros en las redes sociales, ¿no? Sí, ahora estoy eh, solamente en cancha, pero entrevistando a los jugadores antes del juego... Eh, a mitad de, ¿verdad? Eh, a mitad de partido y al final de juego, ya sean jugadores, o staff, ¿verdad? Cuerpo técnico, doctores, todo lo que tenga que ver con los vaqueros. Bueno, pues bienvenida y gracias a ambas por aceptar estar este ratito con nosotras y a ti, Elga, por acompañarme. Gracias, gracias por la invitación, siempre un placer. Mira, nosotras estábamos aquí antes de comenzar el live. Eh, preguntándonos si era necesario contextualizar el tema que nos ocupa hoy Que es sobre lo que está ocurriendo eh, con la Federación Puertorriqueña de Bolívar, eh, Federación Puerto de Bolívar y, y el equipo de la San Juanera Yo creo que, que ha estado desde el pasado domingo rondando por ahí el tema Pero nos gustaría, Glorimar, que quizás nos puntualizara Qué es lo, qué es lo que está ocurriendo Para de ahí entonces romper a hablar sobre distintas perspectivas bueno, eh, obviamente hay muchas cosas que no se han publicado. Me imagino que en el tribunal mañana van a, van a reducir, ¿verdad? Porque en un tribunal tienen que llevar todo, todas las partes. Pero lo que sí puedo hablar es que o sea, el, el reglamento, ya se ha mencionado muchas veces, que es un reglamento vago, que no especifica, que... Las modificaciones que le, la, le hacen a los reglamentos no contemplan en realidad lo que nosotras las jugadoras necesitamos, padecemos o cualquier otra situación que tenga que ver con la mujer, no lo hay. O sea, no es, no es que sea discrimen contra los varones, pero sí hay verdad porque somos femeninas, sufrimos, de, sufrimos o padecemos o tenemos unas cosas que los hombres pues no tienen. Um, esta jugadora de City Washington, ella según el tiempo de embarazo que tiene ahora, aparentemente firmo, embarazada, el equipo alega que no lo sabía, entonces, eh, nosotras, habemos muchas jugadoras que hemos jugado embarazadas. yo nunca jugué embarazada, pero sí jugué un mes luego de dar a luz uno de mis hijos, esto... Hay jugadoras que juegan embarazadas que no dicen nada, se quedan calladas, que me imagino que ese fue el caso de ella, pues, porque atenta contra nuestro salario. Digo atenta, no no significa, ¿verdad?, que no utilicen la palabra, ¿verdad?, las personas que estén escuchando. Pero muchas jugadoras no dicen que están embarazadas para no perder su salario. Um, no sé cuál fue el caso de ella, no he, no hablé con ella, ¿verdad?, de por qué jugó embarazada, no sé si ella lo mencionó y dijo que no dijeran nada, honestamente no sé. La situación es que ella publicó en sus redes sociales, esto lo digo porque ella lo puso en sus redes sociales. Ella tuvo gemelos y perdió uno. Aún así, ella siguió jugando. Se le fue el audio a Glory ah, sí, eh, ¿Me escuchan? Sí, ahora ah, sí. sí. Ok, perdón. Eh, llegó el momento en que pues, se cataloga como alto riesgo, no sé en qué momento fue que se catalogó, no sé si ella siguió jugando, jugando cuando se catalogó. Se volvió a ir. No se escucha, Glorimar, no te escuchas. Bueno, pues lo que ella va, va resolviendo, que nos estaba contando sobre si, se, si el grupo desconocía, el equipo desconocía, si si en realidad ella estaba embarazada o no. Eh, pero es porque entonces toman represalia contra la jugadora que, que aparentemente que lo dice, ¿no? No sé, si eso... Ahora sí, Glorimar. Ok, pues entonces... Eh... Ay, yo no he leído la demanda, yo no he leído los emails, yo no he leído nada, pero una de las cosas que la Federación es que aparentemente el, el primer, ¿verdad? Lo primero que hace San Juan es enviar que la jugadora la pide un cambio por ella porque es por lesión. Eh, según la Federación, piden una evidencia y el equipo no la da. No sé cuán cierto sea, cuán, ¿verdad? porque no tengo, no tengo esa información, pero lo que están mencionando es que un embarazo de alto riesgo no es una lesión. Yo, personalmente, honestamente, no he buscado en Google, no he buscado en la Real Academia Española, no he ido a ningún libro de ciencias, no sé. Es un tema bien debatible porque, pues, si es alto riesgo, dicen que es una lesión interna, otros piensan que decir lesión, tú no puedes decir una mujer embarazada que está lesionada. So, yo no entro ahí, pero en lo que sí yo estoy apelando mucho es en que si nosotras hubiésemos tenido que ver en ese reglamento, yo estoy segura que muy, eso no estuviese pasando. O sea, nosotras necesitamos una rep representación de, de, nosotras, de nosotras y es ya. Esto no puede pasar por alto. Ahora mismo la próxima temporada empieza en enero. Ya después de septiembre 15 no se puede jugar. No importa la, la, lo que pasara, si digamos que la federación hubiese decidido ok, vamos a esperar a lo que diga el tribunal, no se puede porque en septiembre 15 el Norseca que es la confederación que nos rige las refuerzos no pueden jugar y las jugadoras boricuas ya van a estar en Europa jugando o sea, de hecho esta semana se van de San Juan de hecho se van tres jugadoras y de Caguas tres también, o sea que no iban a haber jugadoras para estar presentes, pero lo que sí yo pienso, esto es una opinión bien, verdad, obviamente, personal que, que San Juan pudo haber ido a jugar bajo protesta y seguir el curso, pero a la misma vez pienso que si se hubiesen presentado, no todos los medios estuviesen encima del voleibol como están ahora mismo. Uh -huh. O sea, yo he visto programas que nunca habían hablado de voleibol hablando y me emociona, aunque es negativo lo que se está hablando, pero me emociona porque los que no sabían de qué color era la voleibol ya lo saben. O sea, es como que, pues, el... el el foco es negativo, pero ya la gente sabe que hay una liga de voleibol superior, porque no. o sea, muchas de las personas que opinan no saben no saben del deporte, pero es, una, es un caso bien interesante que yo estoy segura que después va a estar en, en, el, en, el, en la universidad debatiendo, porque sé que el caso de Ile López está en ustedes, Verónica me puede decir, en ustedes en la universidad, que muchas veces tocan ese caso de como ejemplo de estudio y yo creo que esto es un caso bien interesante que, ¿verdad?, que se puede se puede sacar mucho de ahí. Elga, no, no sé si quiera eh, contestar algo a, a esta intervención de Gloria Mar, bueno, que yo tengo varias plástico. cosas aquí. Sí, muchísimas gracias, Glorimar, y bueno, saludos a Verónica también y a todas las compañeras y compañeros que están viéndonos. Yo creo que lo primero que Gabriel y ya habíamos tomado nota, ya Glorimar lo, lo menciona, y es que hay, hay dos cosas, ¿no? Está el issue totalmente legal, eh, ¿verdad? Que hay un reglamento y me imagino que 100 personas pueden leerlo y decir, lesión es lesión, es un, o sea, un dedo fracturado se sustituía, un embarazo alto riesgo no se sustituía, Leí la regla y me imagino que ¿verdad? Verónica y los demás licenciados y licenciadas dirán si te vas por la regla, la federación hizo lo correcto. Eso es un aspecto y lo podemos discutir, pero está el aspecto ético y yo creo que Glorimar ex, lo explica mucho más elocuentemente de lo que yo jamás podría y es qué hubiera pasado, número uno, obviamente, eh, si la regla lo hubiera escrito hubieran tomado en consideración a las deportistas y otras mujeres uh -huh. que hubieran estado en, en, escribiendo esta regla. Y número dos, y aquí yo imagino que Verónica quizás puede intervenir, este y me imagino que para eso no fue estudiar le leyes, ¿eh? ¿cuán flexibles o cuán uh, maleables es una regla de que, como dicen, las leyes están para romperse, o hay interpretación, y ahí hago la pregunta y con esto termino, si lo que Glorimar plantea, si, si una lesión lo que implica es, es, es sustituible porque la lesión no te permite jugar, ¿no? ¿no? No es la lesión per se, es que el efecto es que no te permite jugar, si San Juan pudo haber planteado o la federación haber accedido a decir, bueno, aunque un embarazo de alto riesgo no es una lesión, realmente reconocemos que ella no puede jugar, así que eh, se debe sustituir, se debe permitir la sustitución. Así que ahí dije varias cosas, pero bueno, eh, dejo a Verónica y después me imagino que a, a Gabriela y a Glorimán. Buenas noches. Eh, yo la escucho. Y, y veo muchas referencias a como que tal vez el derecho tiene la respuesta o tal vez la forma de interpretarlo lo, hay, está en un caso, o tal vez en el tribunal se pueda resolver esto. Y yo, como la abogada del grupo, les digo que no da para tanto la sábana. Eh, el, el derecho es muy defectuoso y de hecho eh, a veces es parte del problema. Yo, cuando me enteré de la situación, también como Gloria Mar, me alegré. Eh, no solo porque el tema del voleibol se pone de nuevo, ¿verdad?, en, en primera plana, sino el tema de qué significa el discrimen en el deporte. Uh -huh. Y eso es algo que yo siempre he pensado que, ¿verdad?, algunas de nosotras, y cuando hablo de nosotras hablo del movimiento de mujeres, movimiento feminista organizado, siempre eh, es como algo que siempre tenemos en agenda, pero nunca en realidad podemos trabajar bien porque... Pues en gran medida porque nosotras no somos deportistas, <risa> entonces eh, eh, para que lo, los cambios se den eh, en cualquier lugar, en cualquier espacio, hace falta que las personas directamente eh, uh -huh. afectadas participen uh -huh. y por eso es bueno lo que dice Gloria y María, estoy completamente de acuerdo de que en el problema principal del reglamento es la falta de participación de las personas, más afectadas por él. Uh -huh. eh, y eso, eh, igual que el reclamo de, de organizarse, sería como que la recomendación número uno, ¿verdad? Que, y un sueño hecho realidad de muchas de nosotras en todos los espacios de trabajo, porque al fin y al cabo el deporte, pero es un espacio de trabajo. Cuando, cuando me enteré de, de la situación, pues claro, me pensé en los casos de discrimen por razón de embarazo que he llevado. Y me pareció que irónicamente eh, se había ido por una tangente que mantenía el status quo. Eh, me explico, muchas personas rápido saltaron y dijeron que estaban discriminando contra la jugadora eh, por embarazo, cuando la realidad pues no fue necesariamente eso, o sea, tenemos una jugadora que se fue, eh, no pudo seguir jugando por la razón que sea, relacionada con un embarazo, independientemente si era de alto riesgo o no, para efectos míos no es tan importante eso. Para mí lo importante es que tenemos una... Persona gestante, una mujer que está embarazada y que por razón de su embarazo no puede continuar haciendo el trabajo que estaba haciendo. Eso pasa en el deporte, pero pasa también en otros escenarios y hay unas protecciones de ley bien específicas. qué sucede, ella logra irse, ¿verdad? Porque se va. Pero mi entendido de, de la gran controversia aquí es que hay un momento en el que se puede sustituir a, a, a la refuerzo y de un momento en adelante ya no se puede. Pues, ¿qué pasa? Cuando yo me entero de eso, yo digo, ese reglamento incentiva el discrimen, pero no es porque estamos discriminando contra ella porque ella necesita irse, o sea, ella se fue. Eh, el problema es que incentiva el discrimen porque ¿por qué no lo dice, porque no lo dice antes? porque espera hasta el ¿Por qué tiene que esperar hasta el último momento? Bueno, porque el reglamento permite que la sustituyan, sin ningún problema decía yo me acuerdo que la primera vez que leí el reportaje decía algo así como sin restricción y lo estaba diciendo un hombre con, la, con esta tranquilidad como que si lo hubiera dicho en la temporada regular pues la podíamos cambiar sin restricción pero como lo dijo en la final y yo pero es que eso es bien problemático o sea una persona no puede estar eh, ocultando un embarazo por miedo a que la despidan o a miedo a que la cambien de equipo o que se quede sin trabajo eso eso es el discrimen el discrimen no fue que, que la jugadora, esta jugadora, se tuvo que ir. El discrimen es que tenemos unos dueños de equipo que se reúnen allá, yo no sé quiénes participan, hasta ahora todos los que han hablado son hombres, y, y deciden un reglamento. No toman en cuenta las necesidades particulares de sus jugadoras, que no son jugadoras, son su recurso principal. O sea, sin ellas no hay nada. No hay voleibol, no hay deporte, no hay nada, pero no las toman en cuenta. Entonces, de repente resulta que quedan embarazadas, claro, que quedan embarazadas como pueden quedar embarazadas todas las mujeres que trabajan. Y no tienen una forma de atender la situación. Y eso es lo que es discriminatorio. El discrimen no es solamente acciones afirmativas, el discrimen es la omisión. El discrimen es no tomar en cuenta las voces de las jugadoras, el discrimen es no tener una respuesta al tema de los embarazos. Yo soy de las que piensa que no es una lesión. Eh, ¿Por qué? Porque hemos luchado por mucho tiempo para que no se piense que una mujer embarazada no puede eh, trabajar o no puede ser lo mejor que pueda hacer. Obviamente cuando hablamos de deporte, pues las mismas deportistas sabrán hasta dónde su cuerpo da. Y ahí, pues, los médicos y todo eso, pues, intervendrán. En cuanto a si es seguro, ¿no? Pero igual, es una decisión de, de la jugadora si puede seguir jugando. Y a mí me parece como bien extraño que hace poco en la olimpiada estábamos celebrando que una mujer embarazada llegó bien lejos en, en, en su disciplina y de repente hay personas que piensan que no, que hay que decirle a una mujer embarazada cuándo puede jugar y cuándo no. Así que eh, esos fueron como mis primeras reacciones. No pienso que sea una lesión, pero sí pienso que el reglamento es discriminatorio porque tiene que recoger qué vamos a hacer con una persona embarazada. Yo soy de las que pienso que para salvar esa situación, una, eh, eh, una mujer eh, jugadora que quede embarazada debe poderlo decir en cualquier momento y, y que pueda ser reemplazada siempre y cuando haya consentimiento. Es decir, cuando ella entienda, ¿verdad? Que necesita o sea, eh, dejar de jugar por razón de su embarazo, pues que entonces este, la puedan sustituir porque ella está dando consentimiento así. no Y obviamente van a haber siempre presiones, porque es que eso lo vemos en los trabajos, por eso a mí me, me impresiona un poco. Eh, lo veo todo el tiempo en mis casos, ¿verdad?, de discriminar por razón de embarazo. O sea, las cosas cambian en el trabajo cuando una mujer se embaraza si no hay un sistema no discriminatorio, si no hay capacitación, si no hay unos reglamentos claros, unos protocolos. Y eso es lo que está pasando aquí. Que no, en realidad hay que preguntarse también por qué. Yo creo que no es casualidad que no esté el tema del embarazo en, en el en un reglamento y es que la expectativa es que no se embaracen. Lo que pasa es que no lo van a decir. Eh, así de claro pero la expectativa es que si firmaste un contrato pues juega y, y por eso yo creo que ni siquiera lo contemplaron no les pasó por la mente y de hecho he leído gente diciendo que eso es viola el contrato por ejemplo eh, quedar embarazada así que eh, son debates eh, pero digo debates para algunas personas que no están resueltos para mí sí eh, nosotros como sociedad tenemos que proteger a, a las mujeres embarazadas, porque ahí se nos va la vida, como, como país, como, como comunidad, o sea, eso para mí no es opcional y ya hay todo un historial de leyes protegiéndolas, sobre todo en Puerto Rico. Y nada, así es como lo veo, ¿eh? eh no, no creo que, que el derecho de muchas con contestaciones, pero... En efecto, lo de la lesión está sujeto a interpretación. No sería la primera ni la última vez que un tribunal amplía la, la, la definición de un, de un concepto. Pero si me preguntan, no pienso yo que eso va a ser lo, lo que va a cambiar las dinámicas discriminatorias. No va a ser que un tribunal diga es que era lesión. No, es realmente hay que cambiarlo. Tiene que contar con la participación de la jugadora, si a ella le interesa hacerlo, porque sé que ha habido uh -huh. un poco de frustración. En cuanto al respecto si se han podido organizar o no, eso es normal, no es tan fácil organizarse. Eh, pero si las jugadoras quieren, tienen que intervenir con ese reglamento y, y ajustarlo a, a sus necesidades. Por aquí preguntan, Verónica, Orlando Varea, pregunta, él hace la pregunta de que si, si un reglamento de cualquier federación deportiva puede ir por encima de leyes antidiscrimen obrero patronal. Supongo que... que la pregunta va un poco encaminada a si cuando uno hace un reglamento tiene que considerar lo que está regido por, por leyes patronales, ya obrero patronales. Supongo que, que sí. Porque sí. Sí, hay, hay, hay leyes que protegen, eh, como, como decías ahora, por ejemplo, esto de los embarazos eh, eh, la cuestión de la salud de la mujer, que está regido por y protegido por derechos, ¿no? Sí, sí, por eso es que yo decía, definitivamente, la, la pregunta es que la, los reglamentos tienen que estar acorde con la ley y hay, regla, y hay leyes que aplican a entornos privados, sobre todo las leyes antidiscrimen, hay leyes que la le aplican. O, ahora, que una relación obrero-patronal si se da la cuestión de empleada, si es contratista, esos son, verdad, otros eh, 20 pesos? Pero creo que lo importante aquí es que, y por eso es que no quería que se fue, que al principio advertí, y no al principio de nuestra conversación, sino al principio de la controversia que se hizo pública la controversia, advertí que se estaban yendo por la gente del discrimen contra ella y no, aquí no hubiera aplicado ni ninguna ley de protección a ella porque no, es, no fue esa la situación, o sea, distinto hubiera sido que ella se hubiera, te hubiera tenido que anunciar el embarazo y lo hubieran hecho algo eh, que ella no quisiera, ¿verdad? Una lo que se llama una acción adversa y quizás ella ahí pudiera haber tenido algún tipo de planteamiento de discriminación, pero eso no es lo que ha pasado acá. Acá lo que ha pasado es que un equipo ha perdido una jugadora y la quiere sustituir eh, en una temporada, en una parte de, de la temporada que no puede según el reglamento y para poderlo hacer se ha inventado que eso es una lesión porque lo único que encontró en el reglamento que podía más o menos eh, eh, eh, justificar que la reemplazara. Eso es de lo que se trata, no es de mucho más. Y entonces eso abrió la caja de Pandora, que nos dimos cuenta de que el reglamento no sirve. Yo quiero intervenir un segundo um, e, y, y preguntarle a Glorimani, Mari, veo que Bill Mari um, ha escrito justo lo que iba a preguntar, si, ¿cómo se, se hubiera resuelto? o siempre pensando en el futuro eh, se, ha, se ha tocado el tema de la asociación de jugadoras, existe en otras ligas eh, no es exactamente una unión verdad eh, hay, hay ligas donde funciona como una unión como la, la liga de béisbol aquí en Estados Unidos pero Glorimari y Mari, y bueno, Mari veo que está escribiendo en el chat, eh, ¿qué, nos, ¿qué nos puedes decir? o sea, ¿cómo, ¿cómo tú crees que una asociación de jugadoras en este caso con una liga ¿verdad? básicamente dominada por hombres eh, hubiera ayudado o ayudaría en el futuro a, a resolver algo así y por qué no se ha podido dar lo de la asociación de jugadoras Ay, Pues mira, en el 2017 no. nosotros hicimos un movimiento bastante grande, nosotras y nosotros los jugadores, eh, antes de María eh, llegamos a reunir como creo que fueron hasta 72 entre jugadoras y jugadores yo creo que ese ha sido la, ¿verdad? la, la cantidad má máxima que hemos tenido y pasaron varias cosas que no lo permitieron. esto También para nosotros pedir, nosotros estábamos, lo primero era pedir voz y voto en las, en, en las reuniones, o en la toma de decisiones que se, que se hicieran. Nos permitieron una representación, pero no voto. Este, para ser honesta, esas reuniones son intensas, o sea, esas reuniones son intensas, y no lo no logramos, no lo logramos. Entonces, la realidad es que nos quitamos. Eh, nada pasó María, eh, próximo año no hay liga, eh, 2017 María, 2018 no hubo liga, por lo menos de mujeres, y 2019 es que volvemos a retomar y 2020 pues pasa lo del COVID. O sea que, que como quien dice, no hemos tenido una temporada normal. Entonces ahora yo hice el llamado nuevamente a, a las jugadoras para volver a unirnos. Hay este, mucha situación difícil en el sentido de pues yo decirle a las jugadoras de la final, vamos a aprovechar el momento para hacer la asociación, es un poco injusto porque están pasando por un momento bien difícil. O sea, yo estuviese llorando todavía en mi casa porque una final... Han, han habido atletas de 20, 25 años de carrera que nunca habían llegado, no han llegado a una final y es como que llegar a una final por tanto sacrificio de, debe ser bien duro. Pues comenzamos un movimiento, todavía estoy esperando a Víctor Vélez, el licenciado que fue que, el que nos ayudó en la, la vez pasada y estoy esperando, ya, ten, ya nosotros teníamos la misión, teníamos los puntos que queríamos cambiar, eh, lo primero es la representación de nosotros dentro de esas reuniones este, los cambios en el reglamento, ya teníamos muchas cosas adelantadas, que yo creo que, que es como que volver a retomarlo, ya, ya comenzamos a tocar el, el tema, ya ha habido buen feedback de parte de las, de las jugadoras que les he escrito, y cómo hubiese cambiado, porque nosotras, la, nosotras eh, siempre vamos a buscar el bienestar de nosotras, y entonces el torneo te permite eh, jugar bajo protesta, o sea, si San Juan jugaba bajo protesta y después se veía de hecho esto fue el TAT y el TAT le dio la razón a la federación y si ellos querían llevar ir a un tribunal pues perfecto, pero ese coraje competitivo, esa adrenalina nadie la entiende más que la jugadora o sea, el que a ti te saquen de una cancha porque por un lío entre apoderados, digamos o por diferencias entre apoderados no es justo para ella. y yo creo que apoderados o liga eh, yo creo que San Juan tenía, o sea, San Juan tenía por nombre, tal vez, tal vez mejor personal que Cagua, porque San Juan tenía, tiene tres jugadoras: Neira, Natalia, Génesis, cuatro jugadoras, Débora Seijamel, cuatro jugadoras que estuvieron, o son parte de nuestra selección nacional. Tiene dos jugadoras que fueron refuerzos, que ahora son nativas: una eh, Dulce María Tellez, que es cubana. Y Chelly Florian, que es venezolana, ambas olímpicas. O sea, ellos tenían todo, que, ellos podían dar un gran espectáculo. Y pienso que se pudo haber jugado por protesta, pero a la misma vez, como les había mencionado, si hubiesen jugado bajo protesta, el voleibol no hubiese llegado a la boca de, de, de donde, de, a todas las bases, hermano, porque es que, es que veo programas hablando de voleibol que yo muchas veces les escribí. Este, pidiendo ayuda a nosotros los jugadores y nunca me contestaban ningún mensaje, pero bueno, ese es otro tema. Y pues bueno, pues somos, somos la, ¿verdad? El, el foco ahora mismo, pero quisiera que, que se entienda que no es lo mismo opinar desde un escritorio a opinar desde la posición de una jugadora. Y yo creo que las jugadoras hubiésemos, bueno, entiendo que hubiésemos estado de acuerdo en ir esa cancha a jugar. O si las jugadoras hubiesen tomado la decisión de no ir a jugar, pues entonces Caguas tampoco llegaba a la cancha y no había juego para nadie y no se iba a suspender nada porque hasta que no se resolviera, nadie iba a jugar. ¿ves? Y yo creo que de alguna u otra forma, o entrando a jugar o sacando a Caguas, nadie va a jugar, pues entonces no, no hubiese, no hubiese sido efecto lo que, ¿verdad? lo que estaba pasando, eh, lo que estaba pasando o lo que ocurrió. Ese es mi punto de vista. Aquí hay unas preguntas relacionadas al COPUR y a, a lo que ha podido mencionar o expresar Sara Rosario como eh, ejecutiva del, del COPUR, pero a mí me ha causado una pregunta, no sé si el apoderado de San Juan en algún momento puede consultarle a su equipo la decisión que quieren tomar o esto es unilateral, él es el, el que tiene la potestad para decidir si van al juego o no van al juego. ¿Cómo, ¿Cómo se da eso, esa dinámica entre jugadoras y apoderado en este tipo de decisiones? Honestamente no sé cómo fue la dinámica de, del equipo de San Juan, pero según él dijo, ¿verdad? cuando le entrevistaron por televisión, él dijo que eso fue una decisión de él. ¿Quién lo asesora? ¿Quién no? No sé, pero el coapoderado de San Juan es el licenciado Carlos Beltrán y él está en el COPUR. Que yo creo que Dentro de todo, el, el de la posición más difícil de todo esto es eh, el licenciado Carlos Beltrán, porque él es parte de, de, del ACO, apoderado de las San Juaneras y también es parte del COPUR que, que, que San Juan también está demandando. Exacto. Y eh, Madeline Rabier nos pregunta con relación a esto del COPUR que si eh, el COPUR puede ordenar enmiendas o un reglamento de federación. ¿Tiene esa potestad para, para ordenar eso? Que se, que se hagan enmiendas al reglamento? Esa es muy buena pregunta, pero yo creo que cada federación es autónoma y quienes tenían el poder de hacer eso son los apoderados. Por eso yo apelé, de hecho yo tuve el atrevimiento, no atrevimiento porque verdad tengo la confianza, yo, le, yo llamé al a, a, doctor Trabanco y le dije, Trabanco, este... Usted está, la, usted no, la federación se está dejando llevar por la constitución y por el reglamento, perfecto. Pero quienes pueden enmendar de forma unánime son los apoderados. Esa bola, tírasela a la cancha a ellos y que ellos decidan si, si se puede o no. Porque si un apoderado dice, no se puede sustituir, pues no. Pero él había conversado con varios apoderados y muchos dijeron que no, que es por el reglamento. Porque... Antes de comenzar la temporada, que en el sorteo de jugadoras, que de hecho está grabado porque fue un live, eh, Juncos pidió reservar a una de sus jugadoras por embarazo, porque tuvo complicaciones bien serias después de ¿verdad? que dio a luz, y todos los apoderados votaron unánimemente que no. Y eso pues creó un precedente, yo sé que no es la misma situación, pero pues que era un precedente con este tema del embarazo, pero desde ahí no tocamos el tema del embarazo. Uh -huh. y nosotras las jugadoras a lo mejor hubiésemos podido hacer un revolú pero sin el apoyo, o sea, y era comenzando la temporada, comenzando la temporada yo te aseguro que tal vez el movimiento no iba a salir, no iba a salir porque cada una quería, ¿verdad? Obviamente estar en su equipo jugar, whatever y eso es entendible, es en cierto punto este, yo no pienso así, pero no puedo pretender que todo el mundo piense así, pero ahora que ha causado molestia a todo este tema, que todo, toda la prensa está en los ojos ¿verdad? de nosotras, porque si las, sin jugadoras no hay liga, este, yo creo que, que debemos aprovechar el momento de unirnos. Y yo estoy segura que nosotros presentamos nuestra asociación y dicen que no, vamos a tener el apoyo de mucha gente. O sea, esa, es lo, esa es la clave aquí. Por aquí está y diciendo eh, precisamente lo que tú dices, Clorimar, de que las federaciones tienen autonomía. Pero por otro lado, Orlando Varías responde que, que el COPUR, si puede, ordenar que se haga esa enmienda porque el COPUR es quien da la, da la repartición económica, digamos, a las federaciones. O sea, que eso es un tema que quizás se puede investigar más a fondo cuán, cuánto cuánta potestad tiene el COPUR sobre estos reglamentos. El COPUR... Da aportaciones, pero a las selecciones nacionales, no a la liga. Entonces, uh -huh. en, ¿Me escuchan? Sí. Ah, entonces, en el voleibol, hago siempre la comparación. En el baloncesto está el presidente de la federación y está el presidente de la liga de baloncesto superior. Acá en voleibol es solamente uno para los dos. Y entonces, al haber uno. Quienes mandan en las ligas de voleibol superior, femenino y masculino, son los apoderados. Ellos son, ellos son la junta, ellos son los que votan, ellos son los que deciden. ¿Y ahí no hay mujeres dentro de esa junta directiva? La apoderada de las Pintín de Corozal. Ah, Ella fue jugadora, eh, estuvo embarazada cuando jugó, sus hijos, tres hijos de hecho, fue de selección nacional, etc. Pero es la única voz femenina. Sí. Ella... Créanme, ella ha tenido muchas situaciones, ella es bien brava porque estar ahí no es fácil. este Pero sí, lo que pasa es que cambiar una coma en reglamento es bien duro ahí, es bien duro y necesitamos más personas fuera de esa caja o no sé, o esa mentalidad de apoderados porque los apoderados obviamente cada cual va a pensar en su beneficio, que eso es entendible. Y eso está bien, pero a la hora de ver la hay que pensar en el voleibol, en el colectivo. O sea, no todo, no todo es liga, no todo es dinero, no todo... Hay que pensar en un colectivo para entonces todo el mundo beneficiarse al final. Elga, no sé si tengas por acá otra pregunta, otra de intervención. Bueno, iba a comentar algo que, pero lo puso en el chat, que, que sí que, o sea, las la federaciones tienen, es un, es un sistema bastante complejo, casi se parece un poquito al sistema, al federalismo estadounidense, ¿no? Como que hay, mucho, hay muchas capas, pero realmente también hay que pensar que el COPUL está regulado a su vez por el Comité Olímpico Internacional, ¿no? O sea, dependiendo... Como dice Glorimar, si son cosas que tienen que ver con participación internacional, ¿no? lo que es la selección nacional, ahí el, el Copur tiene más intervención, pero lo que es la liga es casi un torneo profesional, ¿no? Las jugadoras se le pagan eh, y entonces ya no están representando a Puerto Rico, está Glorimar a Humacao, la otra a Corozal, y, y bueno, ahí como dice Glorimar, casi toda la autonomía la tienen los apoderados y son los que hacen el reglamento. Pero, pero sí, en lo que sí tiene que ver el Copur es como contestando la pregunta de Madeline y el, el, esto lo avaló el hay un tribunal deportivo, ¿no? Y mañana este caso se va a ver en el Tribunal de Justicia de San Juan, pero hay un tribunal deportivo que está bajo el Copul y ellos avalaron la decisión. Sí. Se, y el, el próximo sería, sería ¿no? en Suiza. El próximo sería en Suiza. El tribunal grande está en Suiza. Que digamos que el tribunal de primera instancia diga, no, este caso es deportivo, pues entonces iría a Suiza a resolverse. Es así. Y, y yo no sé si San Juan ha, ha, ha dicho que lo piensa llevar a, allá y, y probablemente, como dice Gloria, yo creo que de esto estaremos hablando por mucho tiempo y yo espero que para bien, no que hayan cambios um, a largo plazo, pero lo que sí, yo no yo no he visto ninguna declaración de la presidenta del Comité Olímpico, Sara Rosario, yo creo que ella en general eh, va bastante de darle la autonomía y el espacio, para bien o para mal, a sus federaciones y a los entes deportivos dentro del COPUR, en este caso el Tribunal ¿verdad? de Apelaciones Deportivas que, que tomó ya una decisión y, y no, no he escuchado de ninguna intervención. Eh, lo que le iba a preguntar a Glorimar, y no sé si Verónica o, o tú, Gabriela, tienen algo que comentar, yo creo que es importante ¿no? que Glorimar menciona que, que esto su, se hubiera podido resolver distinto si lo hubieran manejado las jugadoras, ¿no? Y, y obviamente eh, lo que pasa en los camerinos, se quedan los camerinos, no sabemos cuán autoritario fue el, el, el apoderado de San Juan, él se ha echado toda la responsabilidad, creo yo, que para salvarle el trabajo a todo, no solo a sus jugadoras, sino a su cuerpo técnico, y ya vimos que hoy la federación le perdonó el, el, el castigo a dos jugadoras, y aparentemente se lo va a perdonar a las demás, al, eh, argumentando de que el apoderado, él, él se responsabilizó, y dijo, yo dije que no fueran. Me pregunto yo a Glorimar si ella piensa que no sé si estamos especulando cómo hubiera sido la reacción si, si San Juan entre las jugadoras dicen nosotros no solidarizamos con Destiné y no queremos ir a jugar, cómo hubiera sido también la reacción de Caguas, porque sé que hay gente que, le, que hubieran esperado que Caguas tuviera alguna acción o ese primer juego se quedaba un poco en shock. ¿Cómo, ¿Cómo se da esa dinámica? Y no sé si Verónica o Gabriela tienen algo que decir al respecto, ya entre jugadoras, no, no con la intervención de los apoderados. O sea, eh, a ver si entendí. ¿Cómo hubiese sido si las jugadoras hubiesen dicho no, nosotras somos las que no queremos jugar? Hubiese sido, es que lo que pasa es yo tratando de, ¿verdad? pensando como jugadora, nosotras somos bien orgullosas. O sea, el atleta es bien orgulloso y es como que la que no está no hace falta en el sentido de que, y más un refuerzo, es como que tenemos que demostrar que con ellos sin ella nosotras somos buenas o sea no viéndolo del lado malo sino de competitivo y nosotras somos bien eh, somos bien orgullosas eh, por ejemplo voy a dar el ejemplo verdad de Karina eh, ella y lo publicó en sus redes ella le dio covid en la temporada y Karina, yo entiendo, y ella como muchas, es una jugadora de alto rendimiento, de que tal vez haga un mejor trabajo que cualquier otra refuerzo. Y Cabo jugó sin ella y no, y no hubo cambios. ¿Me entiendes? Que tal y como se está exigiendo cambios a una embarazada de refuerzo, también se haga para nativa. O sea, una nativa, voy a coger ahora un ejemplo de Natalia Valentín que salió la mejor acomodadora del año, que ahora mismo es la capitana de la selección nacional. Si ella hubiese tenido esa situación, porque ella verdad eh, tiene su pareja, y si ella hubiese sido la que estaba embarazada, no iba a haber sustitución para ella y ella es la clave en el equipo. O sea que cuando hayan... Pienso que, que no, no, no, no creo que las jugadoras iban a tomar esa, esa decisión. No he hablado con ninguna, no, no sé nada. Pero no creo que ellas no hubiesen ido a jugar porque ellas son bien orgullosas y sí hubiesen jugado bajo protesta, eso sí. Pero ellas iban a ir a jugar duro. Al igual que pasó una situación en la semifinal con Kawah y Junco y las jugadoras fueron a jugar duro. O sea que, no sé, pienso que pienso que iban a salir a jugar, pero si no hubiesen salido a jugar, pues se hubiese visto bonito que ellas hubiesen tenido el apoyo de todas de todas a la vez. No se hubiese oído, no, es que no, no las veo no yendo a la cancha, no sé, no sé si me entienden. Verónica, ¿qué bueno, querías yo, decir? No, no. Sí, este, yo obviamente no soy jugadora y no, no soy parte de, de esa comunidad ni, ni conozco eh, la cultura, pero, pero sí puedo fácilmente entender por qué si sí van a querer seguir jugando. Yo no creo que esto sea un asunto de solidaridad con la jugadora. Yo creo que las jugadoras tienen bien claro quiénes son quienes toman el, el las decisiones, no están participando. Así que ¿por qué esperar un apoderado que es la jugadora, a las que no le ha dado espacio eh, sobre quienes decide, si las sustituye, si no, si las cambia de equipo, si no las cambia? Y ellas no pueden hablar. ¿Por qué va a esperar que apoyen una decisión tan dramática como, como la que es? dejar de jugar en una final. Así que yo no, de verdad que no creo que sea un asunto de solidaridad con la jugadora. Eh, creo que están claras de que fue una decisión a un nivel en donde no hay entrada. Y en ese sentido, por eso pienso que lo importante es... Eh, yo nunca, y soy abogada, eh, y claro, obviamente, pues si, si estuviera representando alguna parte, pues trataría de, de adelantar el remedio que, que la parte está buscando, pero... Pero de, como mujer y, y desde un punto de vista amplio, eh, esto no se va a resolver con ninguna decisión en ningún tribunal. O sea, esto se va a resolver con organización de las jugadoras, que las jugadoras obliguen a tener la conversación y estar en la mesa. Porque... Siempre va a pasar algo. O sea, esto no es una cuestión de decir ay, que era una lesión o ni siquiera hablar de, de que era un acto de solidaridad porque, de nuevo, ella necesitaba salir del equipo. O sea, si sí, esto no fue la situación de que ella quería quedarse y que el equipo entonces quiso sustituirla porque pensaba que porque estaba embarazada no iba a poder jugar. Ese no es lo que pasó aquí, por lo menos lo que ha salido públicamente. O sea, esto es una jugadora que decidió que no podía seguir jugando, por la razón que sea de salud, pero era porque estaba embarazada. O sea, que ella se va y, y, y, y resuelve su, su dilema. El, el dilema se quedó con un equipo que de repente quería sustituirla. Entonces, eh, y no necesariamente necesitaba sustituirla para seguir jugando, que es lo que Gloria no ha explicado. O sea, que podía haber jugado bajo protesta. O sea, yo... Lo tengo claro, esto fue un, una un, una guerra de egos y de poder, a ver quién podía más. Eh, yo no te voy a llevar la jugadora, no va a haber juego, pensando que tal vez el tribunal va a resolver. Y entonces los otros dijeron, ah, ¿sabes qué? Pues ya, se acabó. Y las, las que salieron perdiendo, sí, en efecto, las jugadoras que perdieron una oportunidad de, de, de poder llegar a la final y gozarse todo eso, porque no creo que las criollas estén. Digo, yo vi también en las redes celebrando, pero quién celebra, o sea, no hay, no hubo juego, no hubo competencia. Este, así que ahí ninguna jugadora ganó. Y, y creo que es parte del problema. Es parte del problema. Siguen siendo, siguen tomando decisiones sobre ellas cuando ellas son el recurso principal, que es lo que está bien duro de, de, de aceptar. Que, o sea, no hay no hay juego sin ellas, no, no hay nada. Entonces, ¿cómo es que no tienen voz? Entonces, yo lo que le digo a Gloria y Mar es que excelente todo, que cuente con nosotras, este es el momento. Eh, nosotras, eh, y cuando digo nosotras, soy integrante del Movimiento Amplio de Mujeres y de otros colectivos, y estamos listas para, para apoyar en lo que se pueda apoyar, porque pues well, hay, hay muchas deudas pendientes en la sociedad en Puerto Rico. O sea, tenemos tantos frentes abiertos, tantas causas, tantas luchas, pero está importante este es muy importante eh, y, y en ese aspecto creo que, que lo que aplica es movilizarse y, y que claro que la sociedad responda pero para que la sociedad responda es bien importante tener claro qué fue lo que pasó y dónde es que está el problema uh -huh. es un problema de falta de solidaridad de compañeras con compañeras aunque hayan compañeras que hayan podido criticar a la compañera que se fue eso es normal pero porque pueden haber diferencias de criterio, no todas se viven su carrera igual, no todas se viven los embarazos igual, eso es eso es así siempre, eso no es jugadoras de voleibol, eso es siempre. Pero independientemente de eso, no creo que sea un problema de falta de solidaridad entre compañeras, creo que es un, un problema de falta de participación de la jugadoras en los procesos que la afectan directamente. Y ustedes, como a mí me surge una pregunta con el comentario de Verónica de lo importante que son las jugadoras en, en una liga, porque son precisamente ellas las que mueven la liga. ¿Ustedes son conscientes de, de esa fortaleza que tienen? Porque ¿cuántas cuántas de las jugadoras jugadoras quieren ser parte de esa asociación? Hablabas ahorita de, de, de 72, que en algún momento lograste aunar, pero no, no se sé, ¿están conscientes de esa fortaleza que tienen porque sin usted no, no hay liga. Mira, yo, yo te soy bien honesta. Yo creo que. Yo creo que siempre digo que nosotros las mujeres no sabemos el poder que tenemos, mano. Porque yo me di cuenta con el embarazo de mis tres hijos. Tengo dos varones y la nena. Y desde que yo tenía a la nena en la barriga, todo era tan distinto que yo decía, Dios mío, nos las mandamos desde la barriga. Este Yo creo que es más como que necesitamos. Ese sentido de, de seguridad, como que yo apelo mucho a eso. Por ejemplo, les voy a dar este ejemplo. Yo le escribí a varias jugadoras para hablar, para que estuvieran conmigo aquí este, en, otro, en otras entrevistas. Y lo que me dicen es, no, yo no, no me atrevo, no, yo no sirvo para hablar. Y es como que, por ahí estamos, ahí estamos empezando. O sea, ya ahí empezamos. Si no te atreves a expresarte... No importa, no importa si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, no tienes que dejar saber tu opinión. Y son, son mujeres eh, exitosas y todo, pero me asombra mucho eso, me asombra mucho. Y, y yo creo que debemos creernos, o sea, trabajar con nuestro ¿verdad? Con, con nuestra autoestima tal vez, que, que nosotras podemos, nos podemos unir, aunque tengamos diferentes opiniones, porque eso es lo que es bonito de todo, de las asociaciones, de las uniones. Cada cual piensa distinto, pero vamos en el mismo carril. Y es lo que estoy tratando de dejarle, dejarle saber, como que no nos, no nos dejemos llevar por los sentimientos, no nos dejemos llevar por la situación que está pasando, no es para dar opiniones de la misma, es nosotras aprovechar el momento, que somos el ojo, para mismo el foco, y ir adelante. Así que eh, voy poco a poco con las jugadoras, este y que crean que tenemos el poder de hacerlo, disculpen, esta es mi hija con, con el Ipad. Este, pero creo que tenemos, tenemos el momentum y es ahora, y, y que se sientan protegidas, sentirnos protegidas unas de las otras, y de no tener temor a que, ay, cuando hagamos esto, la van a coger conmigo, me van a dejar sin jugar, me van a dejar sin empleo, entiende, que se sientan apoyadas, que no, es un derecho que tenemos, vamos, vamos, juntas, juntas podemos. Yo creo que eh, te agradezco, Clorimar, ¿no? el esfuerzo tuyo, de Karina, de todas las que han tratado, y bueno, mencionaste que iba a ser una asociación de jugadores y jugadoras, ¿no? Eh, eh, incluirían a los a lo jugadores, a los voleibolistas también, pero yo me pregunto, um, o sea, mencionaste algo que me ha, me ha interesado mucho que desde, desde que leí lo de Karina, de que esta regla es exclusiva para los refuerzos, ¿no? Y yo no, yo sé, ¿verdad? Yo, yo vengo del mundo del baloncesto, sé todas las, las peculiaridades que habían con los refuerzos en la Liga del de, Baloncesto Superior Nacional distintas a los, a los nativos y cómo eso tuvo un efecto a largo plazo con el equipo nacional, etcétera, etcétera, la falta de desarrollo. Y me pregunto si aquí estamos hablando de, de discriminación de género o, o como las mujeres, pero también hay una cuestión de el nativo contra el afuera, y me pregunto si en la organización eso es parte de, de un tema que ustedes las jugadoras piensan que deben de, de decir, bueno, no, o sea, la regla o es igual para todos o, o no, porque lo que fomenta es casi un cambio y cambia de refuerzo y como tú muy bien dices, si llega a haber sido eh, Neira o, o, o Débora, cualquiera otra de las nativas, entonces sí que, aunque tú, tú hubiera pasado un carro por encima, no te pueden sustituir. Entonces, hay una cuestión también del nativo contra el extranjero y me pregunto si es algo que ustedes también se han planteado, eh, la la posible asociación entre jugadoras puertorriqueñas. Sí, mira, en, en cuestión de sustitución pues están las jugadoras reservas que se supone, ¿verdad?, que entren a hacer su trabajo, pero es los beneficios porque conozco, de, conozco y me han escrito jugadoras. Yo jugué embarazada y nunca dije nada para no, para no dejar de cobrar. Una me escribió y me dijo, yo dije que estaba embarazada y me sacaron del equipo. Eh, son situaciones que nosotras no sé, ignoramos, no sé, de verdad, no sé cuál es la palabra. Y no entiendo cómo en el siglo XXI nosotras pensamos así. Es como, o sea, pues, estás embarazada, tomas la decisión. una decisión bien tuya, igual que el, el aborto. O sea, es una palabra fuerte, pero cada mujer decide por su cuerpo. O sea, yo no estoy diciendo ni que estoy en contra ni, ni a favor, pero cada mujer decide el momento en que quiera las cosas y cómo las quiera. Y si no afecta en nada más a nadie, porque una cosa es que, que afecta a los demás, pero si ella está dando su rendimiento y ella puede seguir, ¿por qué, por qué estar con ese temor, ¿ves? Y son muchas, son muchos, de verdad que, que si Verónica escucha todas estas historias, Verónica se cae de esa silla, de verdad, se lo digo, uh -huh. se los digo. Verónica se cae, se cae, <risa> Aquí a Alma Hernández, para abonar a eso de los refuerzos que preguntas, Helga dice que a las refuerzos no solo se le pagan mucho mejor que a las nativas, sino que se le dan más beneficios. O sea que supongo que esta determinación que está en el reglamento estipulada a favor de, de los refuerzos tiene que ver con, con el tratamiento diferente a, a uno y otro sector dentro de, de los equipos. Sí, eso, eso también tendría que revisarse a la hora de hacer el reglamento sí ellas pues obviamente al ser refuerzos, ¿verdad? Pues se les da casa, se les da carro, este y muchas veces a las nativas no se les da. O sea, no se les da por este muchas veces eh, a las nativas, bueno muchas veces no, por ejemplo yo yo trabajo 7.5 horas tengo mis hijos, salgo de aquí iba a Macao, viraba, suerte que dice carpooling, porque si no no iba a poder eh, no tengo que decir que el apoderado me ofrece un apartamento allá pero eso no, como ustedes mencionan, no está en el reglamento, no sé cómo es la no cómo son las refuerzos honestamente, porque cada contrato es bien particular, están las jugadoras que ponen medas me das transportación, otras dicen me das una dieta aparte de, del contrato, otras mencionan no me tienes que dar apartamento porque yo no voy a viajar, cada una es particular, que no, no creo que eso vaya como que en el reglamento, ¿eh? cada cual hace su contrato, eso sí, las refuerzos tienen agentes y las nativas no, ¿por qué? No sé. Ese <risa> o es otro tema. Verónica, a mí, a mí me interesa, como tú has trabajado con defendiendo a mujeres sobrevivientes de violencia de género, estás al tanto de estos temas, ¿no te parecería, escuchando a Glorimar, que esta, este sentimiento de las mujeres jugadoras tiene mucho que ver con, con el sistema opresor eh, masculino que nos rige como sociedad? O sea, que, que esto que se da en el interior o específicamente eh, con las jugadoras poligoristas es como un micromundo de lo que pasa a nivel de sociedad. Sí, o sea, lo veo así también, definitivamente. Eh, pero en el tema particular de los embarazos, eh, es que nadie sabe la que hay, solo la que está adentro. Entonces, por eso es que yo escuchaba, por ejemplo, críticas de, de, a, la, a la jugadora que se fue diciendo que esperó hasta el último momento o que engañó al equipo, todo eso. Pero mire es que el ambiente es bien hostil. Pero no solamente el voleibol, afuera también, en los espacios de trabajo, es muy hostil. Así que, en efecto, muchas personas deciden... Pues Déjame jugar embarazada sin decirlo porque es que si no me van a sustituir o quizás me van a afectar lo que, lo que gano. Y eso ciertamente responde a, a la opresión y responde al discrimen pero también responde a, a la agencia de la jugadora que dice, no, a mí no. O sea, yo sé que yo puedo jugar, yo sé que yo estoy embarazada, pero lo puedo hacer y yo no voy a, a decir algo que me va a poner en desventaja por, por algo así. Entonces, eh, en ese contexto, yo pienso que lo que hay que crear son espacios seguros. hay que Por eso yo digo lo de incentivar el discrimen, ese es el problema del reglamento, porque tiene que haber un espacio seguro en que la jugadora tenga pueda decidir verdad si puede jugar, si no puede jugar, sin temor a represalias. Bien preocupante de que se le afecte el ingreso. Hay que buscar protecciones para cuando eso pase. De alguna forma tiene que surgir. Cosa de que la persona se sienta. Porque entonces también lo otro que puede haber es personas que se obliguen a jugar estando eh, embarazadas y tal vez sí poniéndose en riesgo, que es el otro lado de la moneda. O sea que lo que tenemos es que crear un espacio seguro para que eh, las jugadoras puedan tener un. un tomar decisiones según caso a caso, sin que se les castigue por esas decisiones. Porque definitivamente vivimos en un, en un mundo que todavía es muy eh, inequitativo y entonces eh, el embarazo sigue siendo, por eso es que yo resiento tanto lo de la lesión, porque es que eh, con, con, con el embarazo se, se ha justificado mucho discrimen contra las mujeres. Uh -huh. eh, y no podemos legitimar eso, o sea, no hemos llegado al 2021 para decir que el embarazo es una lesión, no, el embarazo es eh, verdad es un proceso natural que algunas mujeres deciden eh, llevar a término y que, hay, y que como sociedad tenemos que proteger porque necesitamos eso, o sea, es una cuestión de sobrevivencia, eh, pero no es una lesión, y... y y tenemos que combatir entonces las cosas estructuralmente pero siempre partiendo de la de la experiencia de, en este caso de las jugadoras no eh, para, para entonces hacer algo que sea de verdad viable porque también tiene que ser efectivo verdad porque queremos jugar queremos que funcione la liga pero pero no puede ser expensa de los cuerpos ni de las mentes ni de la estabilidad económica de las jugadoras Elga, ¿algo que quieras añadir? Ya estamos finalizando también la transmisión. Sí, bueno, nada, yo, yo creo que de verdad que le agradezco muchísimo tener las dos per perspectivas de Gabriela y Glorimar, ha sido ha sido genial, y yo creo uh -huh. que es importante entender que, que como, como estábamos mencionando, no, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con Glorimar, o sea, si San Juan hubiera ido y ponen un, una cosita aquí o un cartelito, quizás hubieran ganados, quizás estaríamos celebrando un campeonato de San Juan ahora, quizás no pero probablemente quizás se hubiera mencionado un poquito y ya estaríamos hablando de, de Luma, de, la, de, de lo próximo, ¿no? De, y, y como siempre el, el, el deporte femenino sabemos que esto, esto es un aspecto que el deporte femenino en Puerto Rico no es la prioridad, entonces mucho menos estaríamos hablando de esto, ya pasamos la noticia ha pasado una semana y todavía estamos hablando de esto, mañana después del tribunal estaremos hablando de esto y estaremos hablando por mucho tiempo y bueno, como para bien o para mal, pero yo creo que es importante, como dice Verónica, entender y, y crear el espacio necesario para que la mujer, no la, la, la atleta que decida ser madre, eh, no se penalice ni en su espacio de trabajo ni en términos de la sociedad. Vimos lo que pasó con Alison Felix, con Nike, o sea, han habido un montón de casos y yo creo que hemos hecho para adelante en algunos, en otros no. Pero yo creo que es el momento de crear el espacio y como tú muy bien dices, tampoco es crearlo como una lesión o como, una, como un problema, simplemente que es, es, es parte de, ¿no? Y, y obviamente aspiramos a lo mejor, aspiramos a que la asociación de jugadores se parezca lo más, lo más a una unión laboral de que te dé mater, eh, derecho de maternidad y te paguen por ese tiempo y después puedas jugar voleibol cuando te dé la gana, o sea, aspiramos a, a, a, a lo imposible, pero... Yo creo que ahora lo inmediato es que sigamos discutiéndolo en el contexto correcto sin, sin echarle culpas a, a, a compañeras, sobre todo, no poner a volibolistas a pelear porque obviamente lo único que queremos es que, que su rivalidad sea en la cancha, ¿no? Y, y nada, que se unan y ojalá que se dé la asociación y, y entre ustedes y también con los, con los jugadores voleibolistas, ¿no? Con los hombres. Gracias. Bueno, Glorimar, algo más que quieras decir. Está, estuviste haciendo la exhortación a, a las compañeras jugadoras a que eh, den su, su voto ahí a favor de esa creación de la asociación, pero algo más que quieras eh, utilizar el foro para decir. Oh, este. Gracias a ustedes por la oportunidad y, y a las personas que no, no no se enfoquen en atacar a la jugadora, de por qué se embarazó, de qué es responsable, etcétera, porque ella cumplió y, y cumplió a cabalidad. O sea, ella hacía su cuota de 30 puntos por juego, o sea, lo hizo espectacular. Así que no enfocarnos en eso y enfocarnos en la próxima temporada, qué es lo que hay que hacer, pero ya, porque ya en enero estamos empezando otra vez. so. Enfocarnos en qué hay que hacer para mejorar, en vez de estar enfocándonos en tal vez este tallito que no, no hay que estar enfocándose y apoyar a las mujeres en, en las decisiones que tomen con sus hijos. Mira, Glorimar, ahí dice Omar González que es para president, presidenta de la, de la asociación. Así ya llamamos. Yo puedo hacer esto y contestar, mucha, contestar muchas cosas, pero eso es mucho sacrificio. Yo estoy, yo estoy clara. Y, y el presidente tiene que dar, tú sabes, resolver mucho. Y eso es un trabajo. Eso es un sombrero que yo creo que requiere mínimo 3, 4 horas diarias que yo no tengo. Así que. Bueno, pues esto ha sido un live. Muy exitoso, me parece. Eh, Madeline dice, aleccionador y necesario. Así que qué bueno que se haya dado la oportunidad de juntarnos aquí para hablar de, del tema. Y miren, allá atrás nos acompañó toda la hora a Castro, eh, tu papá, Elga. Eh, creo que estoy, estaría muy orgulloso de... Y de lo que ha acontecido aquí, siempre fue muy vocal de deporte de femenino. Él me decía manos de seda. Yo lo subí a mi Instagram, yo no sé si el garoyo yo. Un videíto de él. De verdad. Hablando. Pero fue hace tiempo. Fue hace tiempo que lo subí. Ver, mira, me, me da alegría y sí, no, realmente cuando Glorimar dijo que se alegraba de que estuviera hablando más de, de voleibol, no no me sentía aludida de ver al voleibol, sobre todo el femenino, siempre estuvo presente en mi casa, pero, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo en mi vida había visto tantas noticias de voleibol en una semana en Puerto Rico y yo creo que, yo siempre soy la eterno optimista y, y yo creo que hay que buscar el lado positivo y tratar de y estoy contigo, Lorimar este es el momentum, ¿no? Eh, Coger el momentum y tratar de que para el 15 de enero esa asociación esté corriendo y obviamente que todo el mundo de San Juan pueda trabajar el año que viene, ¿no? Porque es una sanción muy, muy fuerte de quitarle las habicholas a, a, a, a todo un equipo. Así que yo imagino que eso se va a resolver y espero que así sea. Pero bueno, muchas gracias. Verónica, gracias por, gracias. por la lección también. Y, y ya te habías ofrecido anteriormente para eh, desde el movimiento amplio de mujeres apoyar así que también eso puede ser ahí una unión buena e importante entre las jugadoras y el movimiento como no? así, así que nada hasta la próxima a la clara y gracias por sintonizar a la gente hasta luego